vivo, el río de la garza. Casina. No. Casi no. Aguantará el reto. ¡Mira, mira, Tristeza. Tristeza porque... Bueno, en lo más linda está el río así, este es el río Jaino, que cruza directamente por nuestra propiedad. Esto es quebrada grande Mayagüez, Puerto Rico. Mira, ya está más fuerte. el mar West Way. In 400 meters, make a U-turn. al tope bueno al tope de lo que yo quiero ¿la? si están viendo esto por favor necesitamos ayuda yo soy de Ridongo centro del valle estoy aquí ya la cosa de metido aquí yo sigo saliendo estoy casi preparado los carros, por favor ayuda el número 787 es sobre el límite. Mira esto. Ok. O sea. Aquel carro se quedó. De verdad. Yo no sé por qué se tiró. ¿Pasaré yo por aquí? Yo tuve que sacar la alfombra, Vico. Esto, mira, esto es nuevo, la madera nueva, el zinc nuevo, Ahí las cositas tuve sacar las las compras. pero no se va a nadie se tira al chaico pero esto esto es esto es un desastre viste esto no pasa hace tiempo estamos aquí metidos en villas de lavadero en la entrada ustedes pueden ver más de cuatro ¡Vámonos! ¡Está fuerte, está fuerte! No es el que no es capaz El perro, Mira. El perro así es suyo, ¿no? Mira esto, compa, esto es frente a mi casa. Mira para allá, mira cómo está el agua. Uh. Mira, mira, mira qué río. Señores, miren cómo está Santo Domingo. Miren cómo está Santo Domingo. Es <risa> mira, mira, miren, miren. la capital. Miren, miren. ¡Qué madre! Miren cómo está Santo Domingo, señores. Aquí no hay carne. ¿Tú lo sacaste los perros? ¿Dónde están los perros? No, porque si están en el Johnny tan... Están... Ah, bueno, cuando es... Cuando se iba sí. Eso no más es perrito. Sí. ¿Dónde está la casa es... de flores? La casa de los perros, ¿eh? No, el no, no, Miren aquí. Uh. Como te es río aquí. Mira, eso es aquí, frente a mi casa. Ya el río cruzó del agua y lado, cogió la calle entera. Detrás de mi casa se me está derrumbando por ahí, por la loma, mira. Y entonces se veía más que el árbol marrón, ¿ves? Como aquel que se secó. Y aquí. Así todo, todo es. Father. Wow. Acá. Me metí más para acá sí, pero quedan más allá. Me aquí, ¿no? aquí. aquí aquí. Aquí enfrente. Sí. ahí, papi. Tranquilito. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tranquilito. Ahí Ay, está. Ma... Ma... monta ahí. Me acá, me está ahí vamos. Papi, sí se fue, ya